¡Hey, hey, hey! Bienvenidos todos a una nueva emisión de Aprendiendo Fuera del Aula. Para hoy les traemos definiciones acerca de la educación inclusiva, acompañada de los conceptos de accesibilidad, inclusión y diseño universal para el aprendizaje, para que no se vayan a dormir el día de hoy sin aprender algo nuevo. Pero antes de todo, queremos compartirles una definición que es muy importante y transversal a todos los temas que vamos a tocar hoy. Esta es la diversidad. Es una palabra que escuchamos mucho, pero ¿se han detenido a pensar todo lo que esto implica? La diversidad, como bien lo menciona Alba Pastor y colaboradores 2011, es la norma y no la excepción a todo grupo humano. Todo ser humano es diferente al otro en diferentes aspectos. Ahora bien, enfocado en el área educativa, los alumnos son diversos físicamente, son diversos por su origen familiar, socioeconómico y cultural, por su lengua materna o por su etnia. En conclusión, se puede afirmar que existe una diversidad de diversidades la cual necesariamente se ve reflejada en una variedad en la forma en que cada alumno aprende. Por ende, temas como la accesibilidad, la inclusión y la educación para todos cobra relevancia. Ahora sí, pasemos a definir nuestros conceptos centrales. Me parece perfecto. Empecemos definiendo la inclusión. EINSCOO 2005 lo define como un proceso, una búsqueda interminable para encontrar mejores formas de responder a la diversidad, en donde aprendemos a aprender de la diferencia. También visualiza la inclusión como una herramienta que recopila, coteja y evalúa información de una amplia variedad de fuentes para lograr identificar y eliminar barreras. Por último, le adjudica la responsabilidad moral de asegurar que los grupos estadísticamente más en riesgo sean monitoreados cuidadosamente y que, cuando sea necesario, se tomen las medidas necesarias para asegurar su presencia, participación y logres en el sistema de Listo, ya teniendo claro lo que es la inclusión, empecemos a hablar de lo que es la accesibilidad, que según Aragal 2010, no comienza por cambios estructurales o curriculares, sino que empieza por el cambio de actitudes de los miembros de la comunidad educativa, que integrando los valores de la diversidad e igualdad de oportunidades, adapta sus dinámicas y métodos de trabajo para que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Por supuesto, al fin y al cabo, la actitud es como ese combustible que nos impulsa. Sin actitud no llegaremos a ningún lado. muy importante es que Soya Salvador 2013 afirma, que la accesibilidad es un elemento primordial para eliminar las barreras que impiden el aprendizaje, ya que por medio de este se habla de adaptar los entornos físicos y sociales, los programas y las herramientas, bajo la idea de hacer de nuestro entorno educativo un ambiente para todos. Además, hay que recordar que para que algo sea accesible debe ser comprensible, utilizable y practicable por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía. Bueno, bueno, ya casi llegamos al final de esta charla, nos falta un concepto, sigan prestando atención, todo lo que les hemos hablado les servirá para hacer el cambio que el mundo necesita en términos de inclusión. Ahora, para hablar del diseño universal para el aprendizaje, no podemos olvidar los conceptos que ya antes definimos, la inclusión y la accesibilidad, ya que estos hacen parte de lo que es DUA. Pero Es importante aclarar que es el diseño universal, es ese proceso que busca que desde su creación, el contexto, producto, objeto o lo que se está diseñando, Permite ser utilizado por todas las personas sin necesidad de adaptaciones. Es allí donde se inicia a concebir el diseño universal para el aprendizaje a partir de la Ley de Oportunidades de la Educación Superior de 2008, donde se define como un marco científico que orienta las prácticas educativas ubicando las responsabilidades de ese cambio en los currículos. Relavate 2001. Comprende los objetivos educativos, métodos de enseñanza, materiales y recursos de apoyo y mecanismos de evaluación. Alba Pastor y Colabores 2011 favoreciendo de esta forma el acceso, participación y progreso educativo y social de los estudiantes, además de posicionar la presencia de las barreras que dificultan el aprendizaje en el entorno y los materiales y no en la persona. Para ir finalizando, nos gustaría responder a esta pregunta, ¿cómo hacer posible la educación inclusiva? Una de las estrategias para lograr la educación inclusiva es el uso de tecnologías que permitan facilitar el aprendizaje de calidad, buscando mantener esa equidad en el acceso a la educación por parte de toda la población, teniendo en cuenta que este puede ser conocido como un tercer entorno educativo junto al colegio y la familia, como lo menciona Serrano y Capdevila 2011. Además, no podemos olvidar que la inclusión significa tener en cuenta que hay diferentes inteligencias, capacidades y condiciones a las cuales los sistemas sociales deben responder, y en especial los sistemas educativos. Así lo anuncia el diseño universal para el aprendizaje que, por ejemplo, involucra la flexibilidad curricular. Por otro lado, para generar una educación inclusiva es necesario resaltar la importancia de generar cultura, en donde se concientiza a las personas de las herramientas que tienen a su disposición para hacer, no solo de las los espacios inclusivos, sino llevando esto también a los contextos cotidianos, porque la educación no solo se da en el aula, sino también en todos los contextos de la vida diaria. Todos los espacios pueden convertirse en un lugar de aprendizaje. Los dejamos con una conocedora de términos de educación inclusiva llamada Daniela González que nos respondió a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que hace falta para que sea una verdadera educación inclusiva en Colombia? Desde mi perspectiva como profesional que trabaja en el campo de la educación, sería necesario para implementar una educación inclusiva de la mejor forma en Colombia que en primer lugar se ampliaría el conocimiento sobre el tema, ya que en muchos casos muchos de los docentes o mucho del personal que trabaja en las instituciones educativas no está capacitado frente a temas relacionados con la accesibilidad, la inclusión, el diseño universal y el diseño universal para el aprendizaje que son cruciales para implementar procesos inclusivos en las diferentes instituciones educativas. Adicionalmente, considero que es muy importante empezar a derribar las barreras, específicamente aquellas que están relacionadas con el tipo actitudinal, porque estas son en gran medida las que impiden que haya un acercamiento real y genuino con los estudiantes que tienen alguna condición particular, por ejemplo, en su desarrollo, y eh, hace que se les niegue o no se les den mejor medida su derecho a la educación.